Bueno, a partir de este momento, mis estimados, vamos a hablar de un tema que es bastante, hasta cierto fin, hasta cierto punto, hay mucho mito también, ¿no? Es un, es, es un tema sobre el cual se habla mucho, en muchos, en, en muchos eh, ambientes hasta no científicos, no académicos, todo el mundo habla de neuronas espejo hay una gran cantidad de ideas populares actualmente sobre neuronas espejo, y, el, y la mayoría de esos conocimientos son bastante desacertados. ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito sobre qué son, qué no son, y, qué, y por qué son importantes las neuronas espejo. ¿sí? Entonces, por un lado... Eh, en, in, en inglés la, el concepto es como mirroring, ¿sí? Entonces, la habilidad que facilitan las neuronas espejo es esto, mirroring es como reflejamiento, reflexión, pero cuando yo digo reflexión en español me suena como a reflexionar, y no es eso, sino que es como reflejar. Entonces, Yo creo que otra metáfora que no es visual, que no es óptica, sino acústica, es la de resonadores. ¿sí? Entonces las, los sistemas de neuronas espejo se forman como resonadores sociales, ¿Sí? Y esos resonadores sociales lo que permiten es acoplar las conductas en ambientes sociales, ¿sí? que las conductas se sincronicen en ambientes sociales. Si ustedes miran a este par de pareja, incluso la, en los movimientos oculares de la cara están sincronizados a nivel de milisegundos. ¿sí? Y esa sintonización, ese acople eh, es solamente es posible cuando hay unos sistemas en las cortezas motoras que están actuando de forma sincrónica. Sí. hasta ahí me siguen eso más o menos funcionaría como esto que les voy a mostrar rápidamente que son estos metrónomos, estos péndulos sí. entonces eh, son resonadores dadas las ondas acústicas que se van transmitiendo a través de esta base, de este espacio cuando nosotros ponemos esto, esto, eh, todos están desincronizados ¿sí? cuando los... La resonancia es una propiedad de muchos sistemas físicos, ¿sí? En los cuales ocurre un fenómeno que llamamos entrainment o arrastre. Y es decir, que una, una onda, un sistema oscilatorio, arrastra otro sistema oscilatorio. Recuerden que básicamente las, las neuronas son sistemas oscilatorios. Ellas van, los, los potenciales excitadores posinápticos y pre. Y, Inhibidores y excitadores van generando, generando ondas, las cuales eh, otro sistema que sea ondulatorio y, y oscilatorio puede arrastrar para sincronizarlo. ¿sí? Nuestra conducta también por, funciona, la conducta motora, las pequeñas microconductas faciales, el lenguaje, la, el canto, la marcha, el baile, la interacción social, todo funciona en turnos, en épocas, en, en oscilaciones, y esto hace que los cerebros se eh, esculpan para que se sincronicen entre ellos como ondas, como estos metrónomos. ¿Sí? Y esto no es magia, es simplemente un comportamiento físico que se extiende a unos sistemas biológicos. ¿Sí? Y gracias a eso puedo correr ah, estas cosas, ¿cierto? Ah, esta hora más, ya en la noche. O esto, ¿no? Ay, sí, sí, sí, usted sale en conjunto con sus gatos, de dos y cuatro patas. Está genial. Esta me encanta, esta, este GIF. Miren los ojos. Están acoplados. Eso es sincronía. Sus cerebros, el cerebro, la corteza premotora de este perro, la corteza premotora de esta niña, están oscilando de forma sincrónica. Genial, ¿no? Y esto, bueno, incluso para engañar los deportes. ¿De dónde viene todo este cuento? Todo este cuento de las neuronas eh, eh, en espejo o del... Eh, eh, neuronas espejo es un concepto erróneo, ¿no? El mismo eh, Giacomo Rizzolatti eh, eh, eh, insiste en que le deberíamos llamar el sistema de neuronas en espejo, porque es que no es una no son un, una neurona, no hay una neurona en espejo, no existe la neurona en espejo, ¿Sí? Lo que tenemos son grupos de neuronas motoras, todas son neuronas motoras, todas son neuronas de la corteza premotora, motora principalmente mot premotora y motora suplementaria, ¿sí? O que participan en los sensoromotores, son neuronas sensoromotoras, ¿sí? Y ese tipo de neuronas se activan, tienen un patrón fisiológico, ¿sí? Una actividad, unos potenciales postsinápticos cuando... Eh, se ejecuta una actividad de programación motora. Entonces, por ejemplo, el miquito cuando va a agarrar esta bolita, ¿sí? esta uva, por ejemplo, o esa, eh, esa almendra, tiene que activar unas no neuronas para programar que el, que el brazo se mueva adecuadamente. Si no lo programa, pues nunca va a ser capaz de poder mover el brazo adecuadamente, ¿no? ¿Cómo los niños, cómo los miquitos, cómo los perritos aprenden a moverse para poder programar el, acciones finas, ¿no? Pues a través del juego, a través del entrenamiento social, a través de ver a otros animales o a otros, o a otros sujetos haciendo las acciones, ¿no? Aquí sintonizamos un conjunto de actividades motoras para manipular objetos. Y lo importante de esto, y fue lo, que, lo revolucionario de, de lo que por accidente, esto es una serendipia, esto es un hallazgo accidental, lo que ellos se dieron cuenta es que cuando no medían, y una persona extraña veía que se estaba manipulando, el miquito veía que se estaba manipulando el objeto por una persona extraña. Algunas de esas neuronas, no todas, algunas de ellas, en una tasa menor, tenían una actividad similar a la que habían visto cuando se estaba manipulando el objeto. Entonces, son, son diferentes conjuntos de neuronas que se han moldeado para activarse cuando se hace una acción. O cuando se percibe que alguien hace una acción similar. ¿Y por qué? Eso permite, de cierta forma, al sistema nervioso anticiparse a los movimientos ajenos y sintonizarse a la conducta ajena. ¿Sí? Es una forma, de... Este, es, yo lo llamo el wifi, el wifi mental, ¿no? De estar conectado sin cables. Básicamente son neuronas de la corteza premotora y motora suplementaria, ¿sí? Y, y esto solamente sirve para conductas que sean propias de la especie, y que sean conductas que eh, se han aprendido con, a, con, a, con anterioridad. O sea, la, la, la, estos sistemas no se activan ante conductas estereotipadas, reflejas, ¿sí? o que no se hayan aprendido. Bueno. Eh, vemos que permite sincronizar expresiones faciales, expresiones manuales, y en últimas que nos permite sincronizar nuestro comportamiento. Ah, eh, esto, bueno, esto es como para la sincronización de la risa, por ejemplo, la, la, la, el cíngulo anterior, la corteza cingulada anterior, dor, eh, esto pregoneal y medial, son, también tienen neuronas que funcionan en espejo. Entonces aquí no es que haya un tipo de neuronas llamadas en espejo, no, tenemos grupos de neuronas que adquieren un funcionamiento especular. Y ese funcionamiento especular se adquiere a partir de la interacción social. O sea, las neuronas de espejo no son un antecedente de la relación social, son una consecuencia de la de, de, de, de interactuar socialmente. Es como la cultura moldea el cerebro, mejor dicho. Eh, están mediadas en aprender a reír, en aprender a desarrollar las emociones, ¿sí? en formar y en adquirir lo que hemos visto, la, la expresividad emocional. Perdón, Perdón, ahí me surgió una duda. Las neuronas espejo se activan. ¿Qué? El sistema de neuronas espejo, sí. Se activa eh, al solamente. Ahí estoy conectado. Se activa solamente en persona o, o se activa. Ah, ah no. Ya, me resolví la duda, qué pena. Si el perro no me habría hecho postezar pues, claro. Claro. Ya. Y aquí algo interesante es que los humanos podemos, con otras señales que no sean eh, motoras, activar los sistemas de neuronas espejo como una abstracción de la conducta eh, especular o de la conducta social, mejor. Por es ejemplo, que estaba pensando era en escuchar estudio de la, a la doctora kul no sé si lo has visto. Sí. No, no sé, no me suena. La doctora Kuhl ya hace bastante, ya hace por lo menos unos, yo calculo unos ocho años, o sea, un estudio en el que demostró que los niños no aprendían igualmente los, los bebés, bebés, ¿no? Eh, uh -huh. Era toda la parte de, de fonología y fonética del bebé de entre siete y ocho meses. No aprendían de la misma manera, cuando cuando se les presentaba el estímulo verbal a través de, un, de una pantalla. Video, sí. Cuando tenía el, el contacto con la persona. Claro, por eso claro. Me Escasez vida, de señales. Es... Escasez de señales. Pero, por ejemplo, a través de asociaciones, ¿sí? eh, nosotros podemos aprender que a imitar la risa oída o la risa vista. O a por ejemplo, con una canción Aprender a Marchar o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estos escritos sí permiten astra, cierto nivel de abstracción. Bien, entonces, algo interesante y que se ha visto y que puede llegar a estar vinculado con este concepto de neuronas espejo es el concepto de sincronía relacional. Esto es un concepto que ha tomado una vigencia enorme en, para explicar el desarrollo y principalmente las interacciones tempranas. Y es que nos hemos dado cuenta, ya no solamente a través de neuronas espejos, sino de sistemas de neuronas espejos, sino de otros mecanismos, que lo que les decía, el entrainment, el arrastre, la fisiología de una persona puede capturar la fisiología de otra persona. Y esos dos van a entrar en una sincronía fisiológica. Y no solamente fisiológica, sino conductual. Y no solamente conductual, sino emocional y subjetiva. ¿Sí? Generando, eh, como que llevando o a, a, a los niños en desarrollo hacia lugares o trayectorias de desarrollo. La tasa cardíaca de la madre sincroniza la tasa cardíaca del bebé, generando patrones cardiovasculares más saludables, ¿sí? La tasa respiratoria, por eso es tan bueno que la mamá duerma con el bebé, ¿sí? Eh, o sea, el, el, el, el, el, el... El... El... El... Sacarlo del lecho, ¿Sí? Terminar el de la cama es, es una conducta muy poco, eh, muy peligrosa para el desarrollo de, de, de, de la, de no solo de la relación, sino de la vida del bebé mismo. ¿sí? Entonces, bueno, necesitamos sincronía entre todas las señales sensoromotrices maternas y de la cría para que se puedan construir no solamente conductas sociales, sino fisiología y salud. Esa sincronía fisiológica está atada a una sincronía cerebral. O sea, es una sincronía cerebral, eh, fisiológica, corporal, conductual, emocional y subjetiva. Y esto es lo que va encauzando hacia formas de desarrollo más o menos estables, que, que damos empatía, emociones, etc. ¿Sí? Y esto explicaría un poco esos, esos eventos que vimos de la tríada sincrónica que tiene que ver con ¿Cómo vamos jalonando la atención conjunta? Y esto eh, se, ha, se, ha, se ha concebido como uno de los principales factores para aprender, para desarrollar el lenguaje, por ejemplo. No tanto los componentes fonoarticulatorios, sino más bien los componentes mmm, semánticos y léxicos del lenguaje. Léxicos semánticos, la identificación de objetos y los rasgos de objetos. Esto acá lo tienen conectado a través de una tecnología que más adelante vamos a ver que se llama NIRS, espectro, espectroscopía del, ser, del infrarrojo cercano. ¿Sí? Y lo que vemos a nivel de sincronías bioconductuales y relacionales es que es uno de los fundamentos del apego, de la relacionalidad humana, ¿sí? del control emocional humano, que la sincronía ocurre en la conducta, en la fisiología periférica, en las hormonas y en el cerebro, son múltiples niveles de sincronía relacional, y que esos múltiples niveles de sincronía relacional se pueden ver en relaciones de maternofiliales, románticas, de amigos, incluso con los extraños, sí, esos son gran parte de los trabajos de Ruth Filman, y son trabajos muy muy bonitos. Aprender a bailar, necesita sincronías biorelacionales, vean los muchachos que están atrás, y esto no es actuado, ¿no? Es inmediato que la acción de Will Smith jalona el movimiento de cabeza de los que están atrás. Y van aprendiendo el ritmo. Y muchas conductas sociales que se dan en masa parece que están asociadas con estas sincronías bioconductuales. Un fenómeno... Eh, que se desprende todo esto, es algo propio que ha surgido en neurociencia social, es el de hipercerebros. ¿Qué ha pasado? Nos hemos dado cuenta, desde hace más o menos unos 10 a 15 años, no, menos, como 10 años, esto, no es, tan, esto, es, muy, esto es muy nuevo, además, es que cuando, me, cuando nosotros vemos las personas interactuando, principalmente bajo una situación de cooperación, ¿sí? la, la actividad metabólica, y, y eh, fisiológica, si ¿sí? la actividad neural, comienza a sincronizarse en diferente, entre diferentes áreas del cerebro. ¿sí? Entonces vemos acá cómo se están sincronizando diferentes áreas del cerebro. Y esa sincronía entre diferentes áreas del cerebro hace parecer que ya no estamos hablando de dos personas con dos cerebros separados, sino que estamos hablando de un nuevo sistema emergente, autoorganizado, que es un nuevo cerebro interconectado a partir de la conexión, de las señales, eh, de las conductas no verbales, incluso pueden ser verbales. Entonces, aquí ya no son dos individuos. Vemos un grupo social con un cerebro mucho mayor, mucho más capaz, con, con procesos de conocimiento diferentes a los individuales. Esto nos hace criticar profundamente esa noción de, el conocimiento como algo individual, el pensamiento, la memoria, la atención como algo dentro de la cabeza. ¿sí? Ni la memoria, ni la atención, ni las funciones ejecutivas están en el cerebro ni dentro de la cabeza de cada una de estas personas. Emergen durante la interacción social a través de las sincronías bioconductuales y como hipercerebros. Por lo tanto, ni la evaluación debe ser individual, ni la evaluación neuropsicológica, ni, debería, ni la evaluación educativa debería ser individual y tampoco la enseñanza. Tenemos que romper esa noción de individualidad tan clínica que se nos ha metido y tan cognitiva. Y esa, y esa noción de las cosas metidas en la cabeza, la representación mental, la memoria como algo propio. Son siempre procesos compartidos. Y eso ya no nos había dicho Vygotsky hace más de 100 años. Bueno, no, alrededor de 100 años. Hay, difer hay diferencias enormes en la actividad cerebral sincrónica en un ejercicio de cooperación, en uno de competencia... ¿Sí? Y esto pues se ve también durante el desarrollo cómo va cambiando ¿sí? la actividad cerebral cuando las madres y los hijos cooperan a cuando se les deja haciendo tarea solo. Habiendo ese jalonamiento que les digo del desarrollo, lo que muchas veces hemos conocido en teoría vigostiana como andamiaje. Entonces el andamiaje sería el reflejo conductual y en el desarrollo, en el aprendizaje de una sincronía cerebral, ¿sí?, que se ha ido construyendo desde bebés. Esto también se le conoce como hipótesis del acoplamiento neural dinámico. ¿Sí? Bueno, es, eh, este estudio es muy bonito. Este estudio muestra que cuando un profesor, y espero que eso esté sucediendo en este momento a través de la conectividad del Internet, cuando un profesor logra jalonar, logra acoplar, logra entrar en sincronía con los cerebros de sus aprendices, los aprendices recuerdan más y con mejor actitud los elementos o los componentes de la clase. ¿Sí? Entonces vean que esto también ocurre en los escenarios educativos. El, el, son diferentes tareas, o sea, vemos que cuando hay mayor sincronía, principalmente en, en, en, en tareas de tipo empáticas, cooperativas, ¿sí? los resultados también en áreas eh, laborales y académicas mejoran enormemente para el equipo que para cada uno de los individuos. Bien, hasta ahí vamos a dejar esta parte. Y hay estudios que digamos que hayan trabajado un poco en...